Hola chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Yo bien. Quinto capítulo. No, nueve episodio. No tengo idea en qué número vamos. Grabé de, de un Suacate. Aquí estamos con Portal. Lo donde lo habíamos dejado anteriormente. Y nada, a seguir. A seguir avanzando. Por aquí, supongo. Ok. Abajo en, en muerte. Sí, mucha muerte. Eh, pero tiene pinta de que por ahí hay que avanzar. Uh, espérate. Si pongo eso ahí... Ok, no, no puedo. Tengo que... ¡Ah! Dejarme caer aquí. Era mucho más sencillo. Ah, tengo que subir arriba Ya, pero tengo que saltar justo Al azul Ahora ¡Pío! Nice Justo cuando pasaba eso Ya, ok, seguimos avanzando que me dice que hay que bajar Que esto hay que hacerle caso a estos grafitis Pero ahí no podemos llegar si no tenemos una pistola Ok, no es por aquí ¿Por dónde entonces? Ah, saltando Pero ¿por qué te pegas? ¿Por qué te pegas? Ok ¿Qué hay aquí dentro? Help Procesadores PCs y Había que saltar nada más Yo buscando portales Y era más sencillo Lo que pensaba No puedo poner portales ahí Mira, se abre justo Vale Ahora sí que voy a matarte Ya, ok ¿Cómo? Oh, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Sí sí, sí, sí, sí sí. Oh, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. Sí, sí. Tíralo, tíralo Ya, ya, ya Tengo que ponerle esa ahí Hasta acá Tírate Nice Hoy oh, pensé que moría de verdad. Ok. Y ahora tengo que subir. ¡Ah! Aquí aquí está. La música. ¿Cómo, cómo llego arriba? ¿Cómo llego hasta ahí? Tengo que subir. Pero no sé cómo subir. ¿Qué? Okay. No puedo subir por aquí. No puedo subir por aquí. Tiene pinta de que tengo que subir por aquí. Pero ¿cómo subo? Esto me está molestando Cómo subo? Perfecto Hay un láser ahí Un rayo láser Oh! Estaba acá! Perdón. Perfecto Por aquí nos vamos Supongo que por Aquí No A ver Creo, me parece bien Que es aquí Creo que es aquí arriba. Aquí arriba. Es naranja. Creo que hay que traerlo por aquí. Traerlo por acá. Espérate. Tengo que poner el naranja acá abajo. Espérate, me lo tengo que traer. Este. Este de que lo pierda. Bien. Seguimos avanzando por acá. Bien. Y aquí. Seguir avanzando, supongo. Ah. Over here. Por aquí, por aquí, por aquí. 24 de 26 ya, vamos, vamos, vamos. Que nos quedan dos? sé qué hay dentro. Tengo que subir. Oh, aquí parece que tengo que saltar. Desde una altura. Por esa altura... a poner Okay. Tengo esta azul aquí. No no puedo a ver. Tendría que subir. Acá. no. Tendría que subir una forma Ah, poniendo simplemente la cuestión. No saltar. Maya. Vamos. Perfecto. Entonces lo que hago ahora... Es saltar desde aquí. Bien, ahí está. Nice sonando esa cosa? Creo que por aquí hay que avanzar. Es culpa tuya. No tenía por qué acabar así. Se acabaron sí, las sí. bromas. ¿Vuelve o muere? ¿Vuelve o muere? Te mataré. Te, <risa> ¿Te da igual todo, verdad? Es tu última Eso. oportunidad. Encima te quedas sin tarta? Oh, oh, oh, oh, oh.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 Ahí está. Tiene que apuntarme. Ya, espérate. Tengo que ponerme justo en medio. Ya, Justo en medio. Justo en medio, vamos. ¿Pero por qué no nos mata? Ah, Quizás lo tengo que poner arriba, ¿no? O tiene que darle justo de frente. Pero creo que estoy cerca. A ver. No. Creo que tiene que darse de frente. ¡Ah! ¡Mijo! Tiene que darle a esto. Dios mío, mi inteligencia. A esto tenía que darle... Bueno, oh, nos vemos muchachos. Que te vaya bien en la vida. Sigue disparando, guachín, guachín, guachín, guachón. A ver. Aquí... Ah, voy a usar un portal. Dispárame, dispárame. Perfecto. Perfecto, guachín. Sí, mi guachín. Ya, el azul es el que tengo libre para ir rompiendo cosas. A ver. Completo, esto nice. Ahora esto lo quiero porque necesito saltar. Ya, ya. El azul el azul, es el que tenemos que usar. Entonces, aquí supongo que esto lo va a hacer no Nones... Creo que tengo que volver... No, no te mueras... No te mueras... El azul ahí... Y el naranjito por acá... Creo... Sí, sí, sí... sí, sí. Eh... Ok... Azul aquí, naranjo acá. Bien. Pero por qué se pega, no entiendo por qué se pega. De verdad que no lo entiendo. Naranjo ahí, azul acá. Tengo que salir por aquí. ¿Puedo ponerlo ahí? No. ¿Pone uno ahí? No. Poner uno ahí. Entonces Subimos acá arriba Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck Te puedo esconder, ¿cierto? Espera, eh, te tengo que Tengo que eliminar a esta gente A ver Perdido. No muérete. Nos vamos a llevar esto. Ok. Vamos a ir tirando estas bellezas. No te pegues. No te odio. Ya. Vamos a ir tirando esto. Vamos, vamos. Ah, aquí ya estaba listo. Espérate. Espérate, vamos a volver. ¿Dónde, dónde? Ahí está. Perfecto. Nos llevamos esto. Error grave. Naranjo. Es el naranjo. Vamos a usar ahí el naranjo. Fue. Naranjo ahí. Azul ahí. Jo, te pillé. Yo te pillé. bótate Nice. Ahora voy ahí Naranjo acá Ya, y me queda Me queda una torreta Que está ahí Perfecto, vamos Ya Hay una torreta más arriba Usar el azul azul si sí, te mueres nice creo que voy a dejar el azul aquí mmm espérate creo tengo que visualizar esto te voy a dejar aquí dentro, vale y aquí tengo que subir ahí para subir hasta ahí tengo que caer de esa altura aquí pero primero necesito ver tengo que ir para atrás Así. hacerlo así claro claro claro pero ahora tengo el serio problema de que no me puedo llevar coso hmm. Si sí me lo puedo llevar Si sí me lo puedo llevar Si sí me lo puedo llevar Salto aquí Entonces cuando pase Lo que tiene que pasar Ya Espérate. Tengo que estar ahí arriba primero ah, A ver ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Por ahí va Perfecto Ya, el naranjo El que no Que debo mantener ahí El azul Lo pongo aquí Claro Y me lo llevo Por acá Bien... Y esto supuestamente tengo que seguir... Avanzando... ¿Me mataron? Me mataron... A ver... El azul aquí... Vuelvo por esto... Lo dejo aquí... Esperando... pongo un naranjo aquí las torretas las tengo de espaldas Error grave. Desplegando. ¿Sigues ahí? fuck fuck fuck, fuck. Te te te... muerto muerto nice vamos vamos vamos haciendo haciendo haciendo entonces ahora lo que tengo que hacer es seguir avanzando, pero a dónde ni idea. Esto lo voy a dejar aquí. Creo que tengo que poner el azul acá, claro. Y el naranjo me va a dar el impulso para saltar hasta allá arriba, claro, claro, claro, claro. Salto. Perfecto. Dejo... El naranjo aquí. Sí, sí, sí, sí. Me llevo esto. Nice. Por aquí. Aquí. 25, 26. Me falta uno. Vamos, let's go. Let's go. Nice. Ya aquí lo mismo. Tengo que tirar el naranjo acá arriba y tengo el azul acá abajo. Pío. No, no me dio, no me dio. tranquilización. Tranquilización. Saltar un poquito. Pío, pío. Pero what? Ah, uh, ok. Creo que... Creo que tengo que poner el azul mientras voy en el aire. Me parece. Ya, vamos, vamos, vamos. Uh... Perfecto, perfecto. Entonces ahora pongo el naranjo, lo pongo aquí, y ya estoy acá. Y se pise. Ya. Vamos avanzando, vamos avanzando. Se abre bien. Un poquito de lore. Por ahí entré. Se me está pegando. Esto este es subterráneo, creo. ¿eh? No se abre. Oh, creo que nos estamos acercando al final. Este es el final. Dios. ¿Y cuánto llevo de grabado? 24 minutos Creo que puedo terminarlo ¿eh? Me has encontrado Enhorabuena, valió la pena Porque a pesar de tu comportamiento violento Lo único que has roto es mi corazón Mi corazón Y, no te con eso? y ya está Hoy me faltó una, ¿cuál me faltó? Pero claro, seguro que no me vas a hacer caso No cambiará esta idea Pues tengo una sorpresa Sorpresa en 5, 4... Oye, espera un momento. Eso no me lo esperaba. ¿Has visto eso que se me ha caído? ¿Qué es eso? No es la sorpresa. No lo había visto nunca. Da igual. Ya resolveré este misterio. A solas. Porque Creo que estoy aquí quemando. ¿A dónde te llevas eso? Yo mí me molestaría. Me parece que tocar eso solo conseguirá amargarte más la vida. Sí, aquí los quemando estas cosa. Sí, sí, sí. Acabas de tirar el cacharro cuya función desconocemos de Aperture Science en el incinerador de inteligencia de Aperture Science. Creo que es lo más estúpido que he visto. En... Oye, oye, oye. Dios mío. Buenas noticias. He averiguado para qué servía eso que acabas de carbonizar. Era un chip de moralidad que instalaron cuando inundé el centro de desarrollo de neurotoxinas letales para que no inundase el centro de desarrollo de neurotoxinas letales. Ok. Así que relájate mientras preparo el emisor de neurotoxinas. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer aquí? De Qué mala suerte. ¡Ah! ¡Hacer que le dispare! De un Hazme caso. ¿Te dolerá menos que las neurotoxinas? Pero espérate. ¿Cómo hago que le dispare? Sigue haciendo lo que te dé la gana. Darte muerte y darte consejos no son tareas incompatibles. Okay. De verdad que es mejor lo del cohete. Eso que has achicharrado me daba igual. Es la unidad catalítica de Funidos. Fábrica de pantos romanos. Ah, me dio. Mientras preparo el emisor de neurotoxinas Espérate, espérate, espérate el chip debería tener algún tipo de preprogramación No puedo desactivar las defensas de torreta Qué mala suerte Yo que tú me pondría de la gente Hazme caso Te dolerá menos que las neurotoxinas Le he dado, ¿no? Uy, ¿cómo era? Darte muestra y darte consigo. Incompatibles, de verdad que es mejor lo del cohete. No le da, Eso que espérate. Me igual. Es la unidad catalítica de fluidos, fabrica zapatos para los huérfanos. ¿Y y no Pero y por qué? A ver, espérate. Creo que aquí esto no es heroico, es un asesinato. Yo qué te he hecho. Lo que nos diferencia es que yo sí siento dolor Te da igual todo, ¿verdad? Ay, aquí no me puede... Creo que ahora le da cierto. Nice, nice ¿Me estás escuchando? Entonces no se sé, pongo ahí Creo que me estoy demorando mucho, eh. Son... Ya murió uno. Ok, cuatro minutos. Espérate, ¿dónde era? Aquí. De bueno, pues acabas y nos ponemos un Aunque me hacerlo, No puedo acelerar el un de Y qué conste que te puse el en bandeja? Incluso Ahí le dio, le dio Entonces esta la tiró ¿ah? iba a. Venir hasta tu Aquí río. arriba el de Pero claro No podía porque lo asesinaste Tampoco podía venir ninguno de tus amigos porque no existen. Y eso es porque nadie te quiere. ¡Oh! Se... Nadie la quiere. La desprecian. Una amargada solitaria. Nadie llorará su muerte. A ver. Esto tengo nadie que colocarlo. Como una Aquí. Voz. Muy formal todo. Muy oficial. Además pone que No, amargada. Eso también me divierte. ¡No! Pérate, pérate, pérate. algo espérate, sabes qué no no puedo así puedo tirar, puedo tirar un naranjo aquí vamos un paquete de preparado para que ese chicharrado me daba igual Zapatos para los huerfanitos Ya, entonces voy y quemo esto A ver, dos minutos Creo que no lo voy a poder lograr, ¿eh? Aquí, aquí, a ver. Lo de que las neurotoxinas eran letales era entre comillas, comillas como camiones. Podría bañarme en ellas, como Vamos ¿Ahora? A no, son bueno, cambio a ti, su no No, sé cómo ponerlo. ¿Y si lo pongo ahí? Desaparezca. Escucha. Pero no le da no te mucho para Por puto milagro. Ahí. ¿Eh? Por ahora. ahora? ¿No más <risa> ya, perfecto, perfecto. Te pasa algo malo? ¿Cómo llego ahí? Te pasa? ¿No me, crees? De Allá me tiro ahí. Así Te has equivocado en cada paso que has dado? Y aún más ahora. No, lista. no lo puedo tocar no Ni toda tu vida al mm. A ver, corre, es corre, corre, corre, corre No, corre. Desde la vez. no, el no lo agarro no te no si Espérate, espérate, espérate, espérate. Corre es Ahí sí es que es Uy, es que es está, está todo crazy Apuremos, ¿no? Pongamos el naranjo ahí What? ¿Por qué no ponen la naranja? La naranja. Perfecto, perfecto hoy oh, Me tiene histérico ese bichito Muérete, muérete Ya Creo que terminé antes el... Sí Se me había olvidado. Yo, yo. no lo hice la primera vez que lo hice. ¿eh? O sea, lo, cuando lo jugué, lo jugué me costó bastante. Pero por lo menos ahora yo sabía lo que había que hacer. Pero. Creo que me faltó uno del logro. Faltó uno del logro. Yo creo que tal como lo hice con el principio. Voy a poner como un bonus track. Y voy a.. voy a incluirlo. Pero antes. Escuchar y ver este tremendo final. No me acuerdo aquí, pues... Espérate. Ya. Esto lo que te muestra son... El pastel <risa> se me había olvidado que parecía un pastel al final. What the fuck, y el cubo del, de compañía. La... Esa puta salsa, güey, como la detesto. Encima me faltó una. Bueno, chiquillos, lo dejamos hasta aquí. Eh, final inesperado. Yo pensaba que era un poco más largo la parte del, del final. Recordando de lo que fue Portal 2. Porque el Portal 2 es mucho más largo que este. Y yo jugué más a ese juego, al Portal 2. Y me sorprendió lo corto que es este juego. Dios mío. No. Quedé con, con gustito a poco. Dale like si te gustó. Suscríbete si no estás suscrito. Y nos vemos en el siguiente. Chau, chau. Sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé. Dije que no lo iba a hacer, pero... Lo sé, lo sé, lo sé. Mira eh, ahí está. Esa está en rojo. La tenemos que tirar. La tenemos que tirar. La tiramos. Creo que lo que hay que hacer es tirarla por arriba. Ahora sí, logro, conseguido el bonus track. Para ustedes chiquillos, hasta el nivel 3 creo que era, que esto se me pasó por alto. GG, ahora sí, chau chau.